Ah. toda la noche pensando en cantar. Yo no quiero fama, solo sonar. Estamos micro yo me pongo a grabar. esta perra no me van a parar. Qué moloto tu cune. Ataques esa tu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 pero mientras fluvio sigue facturando No tiene neuronas para intentar mentirar Pero yo sé cómo le puedo vacilar ha, ja, Yo me lo hago solo, no tengo ni un duro No tengo ningún bolo, pero yo ya sueno mucho Yo me lo hago solo, no tengo ni un duro No te gusta Pluvio, pues ha perdido el gusto Qué to tú, ne Hasta que se ¿Qué modo, tú, Qué moloto tú, ne Qué moloto tú, ne Qué moloto tú,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 Que malo totu ne con que me tocó con me, me me, me totu uh, uh, uh. oh, oh me tocó con